Un felino enamorado, un amor imposible, un alegre menino, y un Catrín malhumorado, y un tanto hostil, un poco engreído también. Jess, quien guarda una fascinación por la pizza, el rock y el skate. También le gusta el breakdance, los bailarines y más que otra cosa, siempre se le ve en un estado de ilusión constante, un estado de enamoramiento continuo, en reproducción es una historia de amor inspirada en la época de los noventas contada a través de un álbum musical Jessica y y yes es nuestro personaje principal en este relato de amor uno de los gatos de fuego quien en este capítulo, número 7 titulado ER nos cuenta encima de su patineta a través de canciones una historia de verano baile tardes de básquetbol y días lluviosos donde termina mojado cansado y dolorido Recordando a su amor platónico Mientras las hojas donde escribió aquel primer poema Dejan caer su tinta Preguntándose si es que la encontrará Pasa otoño cantando, pensando, imaginando Y llega invierno Sin caer en cuenta de que el tiempo pasa volando Mientras mira su tazón de sopa Esperando volver a escuchar la voz de su amada De nuevo Vuelve a reproducir su son de voz Y entonces Decide intentarlo Una vez más Quizá una última vez